Guaitala. En primer lugar, quiero dar las gracias a mi madre, <coughs> a mi padre, a la sardaña y a todo el mundo que hace posible que yo pueda estar aquí hoy. He venido a contaros la importancia de hablar en público. Vale, ya paro. Es terrible ir a una charla aburrida. No sé a ti, pero a mí me genera una sensación de pérdida de tiempo, es más, diría incluso que de falta de respeto. Cuando hablamos en público es vital trabajar de forma consciente la conexión con la gente que te está escuchando, porque su atención es muy limitada y muy, muy preciada. Un tesoro. Tenemos que captarla y ser capaces de trasladarla con mucha magia desde el principio hasta el final de nuestra charla. De todo esto te hablamos en nuestro boletín. Apúntate en el enlace en la descripción y recibe historias que van a ayudarte a tener mayor conciencia y comprensión sobre cómo conectar con quien tiene la enorme generosidad de escucharte. ¡Gracias!